in Mexico, President Andrés Manuel López Obrador is, kill— is calling on Spain and the Vatican to apologize for the abuses of colonialism. AMLO released a video Monday speaking in front of the archaeological site of Kamalkalco in the state of Tabasco. Envía una carta España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y eh, se pida perdón a eh, los pueblos originarios por eh, las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos, hubieron matanzas, eh, imposiciones, la llamada conquista, se hizo con la espada y con la cruz se edificaron las iglesias arriba de los templos.